de Yon, José de pueblo de Arimatea. Catles y y en Jesús Sanichtaca, Porque o okay kimimakasian tin, o okay Pilato makikawili makitki tlalnakayon Jesús. Pilato kikawili makitki. Entonces en José Oya y iban Jesús. Nicodemo no es que o ya o okay, José. Nicodemo y en catles Oyaka o okay Jesús de Yuac. Ya que se y va de ajuyacayot, neritos de mirra y va aloes. José y Juan Nicodemo o que, que hitlan la Jesús, y guano y cabenda tin quinciasque y cayon ajuyacayot. O que y con que costumbre en judíos quichiva ni coquitó casemi catl. Cano en Jesús y tech cruz y compaser cerca casé el lugar la Igual un lugar, uyekase que se mi kamachaka o quitoca ya. Ompa o kikalakike Jesús para porque un o Porque ño mi kakuyukle oye cerca igual porque ya peguani in ingueyitónale. Ya que de yensamana. María de pueblo de Maidala, Oyaka ya kan no en Jesús, san cualca, o toca, Igual no mi y katetl. Y cuando mo no motálojo ya no Pedro, Iwanoxemo Machti, Katle catle Jesús o que tras otra señor ditech tech mi kakuyókte, iban cano Pedro Iwanoxemo machti hokiske machtejo cano llega no o motaloque san pero noxemo machti machtejo motálojo cachi que Pedro iban achto hacito cano o un tachich que es igual quien en pero macho mishewi o calaque. Satepan o así con Simón Pedro, Katlehuwalaya tlacuitlapa igual no calaque y tikimica no Iwanuikokita o quimita quien venda ti, quien panito, y con Jesús, Igua macho y vendaste, sino uyeca y xelado o tequistoka. No cala no ka kala y cua que no es machti, o hachito y texmica cuyoctle. O la o oye Jesús. Porque ya mo o que un cuenta, tlanquitante o tlasquilole. Ni que de momachtike oxeme. yo me mo o mo para hincha. Maria o chokato chocato kalla y nacasla mica cuyoctle. Ni cua go o motolo Iwanokimeta na Angelisti o tsoltitoca y kaintake nistak. O ewatoka kanoyeka itlan nacayo Jesus. Jesús. Sei kikshitlan iwanoksei kison te compa. no kitlan en María. Siwat, kanik niktichoka. Yeho que n'ankile yo no señor. Iwan machnik mate kanokikawato. Ni kwa kito. O muquepke iwanokita ken Jesús un pamoketto. Pero machu kishma en Jesús. Jesús o siwat Siwat, atañe, si wat, te María o que molue, de yo nta iwanokilwe. tata, la te huat sin o tiquiak, cano Jesús o María, Yehu o muquep hebreo, Rabuni kistosneki tlamachti. Jesús o kilue, porque macha ni y naoknopapa. Ok Pero si viaje que milguit en docniwa, que ni motlescawi sin naoqno ok papa. Catlesnamehua no amo y no es no amo Dios. Y cuacone María de pueblo de Magdala, o kimirguito y monmachtisque, ni que señor, y guan no que